Vamos a ir a El flight apurón. ¿Cómo? El flight apurón. El flight apurón. Es el tema. El flight apurón. Hay cachado que se pilla con que era pura el, de sí, el me flight, flight. No, nunca había que hacer. Ya era el Yo estoy en una teoría porque ahora como estoy Namaste. Estoy en todo un proceso. Dale, dale. Estoy terapiando el sueño, dale, tengo un psiquiatra así. ¿Y el flight apurón no te deja? No, estoy. Te... No. Como no, estoy no, Estoy, bien, en otro, bien, estoy bien. liberando en 888. entonces... Be, yo veo la visión be, de otra forma. Be, es be, como el hombre araña, veo cómo. A... Te, te baja lo que llega el, el flight apurón. No, pues lo sube. Entonces. El, yo lo, sube, lo veo, de, veo de, todo distinto. Be. ¿Cachai que el otro día... Me pasa que, por ejemplo. No, en serio es como que ya ando más pelos, pero. <coughs> de repente pasa que... Y en moto, me pasa mucho en moto. Yeah. De ahí como que me, me pegué como la cacha. La fecha. Acá le decimos los apurones ¿cachai? Que de repente no necesariamente flight, pero es bueno es que te quieren quiere la weá al tiro. La pero Gracias, pasa, Santa pasa, que. Es que el flight te apuró porque siento que no le enseñan a esperar weón. Entonces, el otro día estaba en el banco y había un guau reclamando en la cajera, pero estaba, tenía, estaba pagando un crédito, así que... Yeah. Está bien. <risa> el banco yeah. un, Santander, chúpalo Te, te, te, te, te, te, te <risa> concedo eso. Igual te pedí un crédito. <risa> Chua, no te lo voy a pagar. No te lo voy, no voy, no voy a pagar, pero cuando yo quiera. Ver. La verdad es que no, porque yo el, me pasa mucho manejando que el loco que te apura, es like... Ya, ya. y ahí a veces compra y toda la weá pero sí. no necesariamente compramos es flight, weón, sí, eh, un weón. ¿Pero es un hueón pero siempre hay un auto que, que no, más no, no, que tú, no que tú, que el hueón es punga el loco es flight ah, eh, o sea más, más que por ejemplo que sea negro moreno es un hueón un un sí, sí, sí puma, weón, que siempre, repente, weón, una vez me tiró una venezolana en una camioneta de este volado con una, una gorda rubia con una cresta otra gorda ¿Ya? weón yo en moto y me tiraron la moto de la wea, encima weón Yeah. Y yo, ¿cachai? Y mucha gente en general doblaba, te esquivaba, o yeah. te prendía la luz, pero no te weaba mucho. Igual, ¿cachai? Que estás en una wea media... Pero ese que el el loco te apura. Siempre te apura. Porque a lo mejor sí. viene de un robo y, te, y le estoy cagando el robo, ¿cachai? Al ser flight. Yo pensaba, yo podría... te a uno... pensado, <risa> yo no, vas, estoy arrancando a la, policía, no, la, la, la policía, ¿eh? y, Ayer iba con mi hija, pasó un auto ¿ya? Y, y quizás, yo a veces pienso, no sé, weón, bueno, son... Igual eh, no, está buena la tele, no lo había cachado. No, a mí me interesó porque. Claro, <risa> sí, yo, yo, yo he visto que siempre. El cuico, el cuico no te apura por ahí va. No, que igual es el cuico roto. mal educado. Es, eso. Es Ese es, es? mal educado. No, porque, mal por ejemplo, se supone que el cuico le explica. Le el que esa wea no sea. El veces ya dicho que el, el roto apura. Tú lo escuchas en la tele. el roto apura? No lo Entonces, pues, le preguntaron a la mancha, Merino. Ah, esa sí que sí. es super. Yo a la Andrea veíamos nosotros like sí, no, güey, pero es, weón, oh, son tienen cara de aquí, que no se sé sienten en cara de no, no, aquí, weón. Pero sí que venimos a crear a school, la school, la school de mínimo. De mínimo. Minimal. minimal, de ahí para arriba. Esas locas, yo, por ejemplo, con la Andrea vemos los departamentos los locos en esa weá del chef. Yo la acompañaba, mira, weón, viven unas weá más chicas que mi departamento, weón. No, pero que no, pero ni. Weón. No la crea ya la tele, porque tampoco viven ahí, a lo mejor. A lo mejor no quieren exponer su casa justamente para eso y arrendan una casa ver? No. Si, si, si. La, ¿Hay una roca de la, que que de la de, la, de, la, de, la de la Sí. sí. fue engañado? Sí, pues como un estú con, ¿con con... <risas> con <el> estúpido? ¿Cómo un estúpido? Puta, ah. yo igual el, bueno, el profesor Rosa, weón, bueno, el, ter el terrible terrible claro. departamento, weón. Bueno. Sí, weón, bueno, sí, está terrible forrado. Puta, para el cachureo también. De más, siempre, Pero de repente hay locas modelo, típicas modelo, estas weón, locos departamentos, chis, weón. Bueno. Hay una loca que es muy guapa, que estaba en zona latina, que era una rueda, no sé cómo se llama. Que fue mis, no sé cuántos niños, luego hace un departamento, yo la seguí en Instagram. Yo igual cachá que era loca, veía. De, de hecho, le toqué la puerta. Ah. <risa> De hecho, la, la, la estaba espiando. Sí, la estaba Se conectó con las <risa> 8. O Clock. Yeah. Sí. ¿avanzamos o... Eh, El flight. No, saquémosle pues, más. Ma... El flight, flight apurón. ¿Puedes participar también? Sí, que te... sí, sí que, claro ¿Quieres no te ah, Sí, sí, sí. Porque, claro, el flight apurón. Y es porque. Mira, viene de la misma teoría que yo tengo: que el hijo, el primer hijo, si es mujer, sale el papá. El... Igual, mi hija es una fotocopia de mi hijo. Yeah. Y el segundo hijo sale una mamá. No sé por qué yo he visto careta de veces afuera. Pero, la podría podría tratar de rebatirlo, pero no no, no salía decirlo. No, no, no, no, no, no. no, tengo no se no... Sí, pero es que a mí me pasa con los locos que son siempre me ha pasado que, o sea, me he fijado últimamente ¿caché? que los locos que son como más mal educados son super aburrones. Y eso es por y una lo ansiedad pelejo, gulia. Y lo, ah. es una ansiedad, culia, porque finalmente están apurados para llegar a su casa y tocarse las la weas, porque no, no, te puesto que ese huevo no está haciendo nada, bueno, no, no, no, no, tiene, no está apurado a nivel, a nivel, estoy llegando tarde al banco, ¿cachai? No, no. Es súper común, ¿cachai? Que cuando tú vas rápido en la calle... Termináis, y te adelante el huevo, te toca la bocina y el loco... Pero ya, y a ti no te pasa nada cuando, cuando estás en la fila del súper y justo adelante hay un abuelito y, y el abuelito empieza a pagar con moneda o empieza a conversar, ¿viste? Este, Pero sé que antes me molestaba, muchas la, la me, me molestaba. La ansiedad de es porque, porque finalmente si llegáis 10 minutos tarde a la pega o a la yo casa... Creo, a los, yo, creo, no yo creo que porque estamos cagados a la cabeza. Porque sé que yo por ejemplo ahora igual dando más fiolado. Igual me tomo las guay con más. Ma... igual que igual me molesta, si está jugando a Pero. Ayer hoy día me llamó la loca de la que me vende carne y me dijo. ¿Ya? ¿Me imagino que estáis muy ocupados? No, no. ¿Conversión? No, de hecho nos fuimos a conversar como tres minutos. Ya. No, no ando tres a ocho. Veo <ríe> no, mi hija, el hogar funciona. Me Es que igual también las cosas como que me, me han hecho como. Eh, o sea, el local tampoco requiere así como tanto estrés, igual de, estoy, me estoy metiendo en la, en, la en, en, en, en el trajín de meter, empezar a estudiar todo y bien, pero también tomarse mis tiempos. Ahora me voy a relajar, ¿cachai? Porque antes ah. era más estresado y no llegaba más lejos. Me di cuenta que también... Sí, pues ¿para qué tanto? El tiempo, sí. pues. Podía hacer lo mismo, pero con... Es como hacer lo mismo, pero ahora sí enojarse. Eso lo no, mismo, no, no, pero no, no, no Esa no, es madura, según Sean Ling, el, el, el filósofo. Oye, es verdad Jamón? que hay un weón que, un que tiene que todo casi 200 años. Yo lo vi, y lo vi, y vi una en el video de Es verdad, esa weá no. Tiene pinta de. No sé. Ahora, ahora. No es un muñeco. O, o, no pero el loco yo he visto bueno es más partico que ese bueno no es el, el loco, bueno no. más, más partico hay un, hay un video de un, muy parecido para el patín hay un video de un, de un escritor hindú que yeah. ya es flaco y decrépito y como que está así, muy viejito y que ya tiene una cara así, muy cuántica y que obviamente está como presentando un libro está hablando está hablando y de repente hace o sea, así, se da los ojos blancos y se <risas> cae y se muere no está igual sí así. le da como un ataque al corazón el rollo es que cuando tú veías a Juan hablando y a Juan se le va la cara, tú veis la muerte. <risa> así, como, sí. así como decir, Juan, <risa> estaba vivo y, uh, y se le fue la vida y se murió. Y bueno es muy impresionante. Te voy a mandar el, el, el, <risa> el, el, <risa> <risa> <risa> el link por internet. No, no voy el, a dormir tarde como a la una. <risa> <risa> sí, sí. <risa> y voy a dormir como a las 5 de la mañana, <risa> Presionándome. y me va la puerta se arrastró. O sea, oye, en resumen, el feite apurón, sí, apurones. Yo creo que eh, yo creo que la gente igual está anda como hay, pero... un, hay una loca que me dijo que no es menos el síndrome pandémico. Bien. Hay mucha gente. Todo se separado, parado, eh? eh. Ah, se sí. separó mi hermana, loco. Sí, sí, sí, puede ser. Puede ser que no, no, no aguantamos. Sí, puede ser que no nos aguantamos para siempre. Al final el final el, el, el signo del hombre eh, está estar solo for, forever. Porque podía estar con una pareja, pero no podía estar con esa pareja 24 horas. Si no te odiáis. Siempre pero sabes ahí? que yo, ¿sabes que mi hermana me, mi hermana me dijo los mismos rollos que tenía yo? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no, no, no, no, eh? no, pero bien, vale, vale, vale, vale. desnuda, desnuda, desnuda. No, desnuda. que finalmente como que los mismos, puta, los mismos problemas, de pareja. Sí. Co de pareja, ¿sí? Comunicación y sexo, son los mismos problemas. Pero yo digo, puta, yo, es que a mí me pasó, una ha pasado, que yo converso en la web. No. me aburro conversar y después me pongo bueno no. entonces ¿y ahí cuando bueno, conversar también está un poquito sobrevalorado en el sentido que a veces no es la solución sí, pues, y, y, con, sí por... pero es que la otra que persona te escuche porque sí, hay bueno. gente que no te escucha Eso tú puedes claro. conversar sí, pero claro. no te escucha no, o no te quiere poner atención o no sí, estás dispuesto eh, eh, a hacerlo. Pero, claro. bueno. pero conversándolo, poniéndolo al tapete que lo encuentro súper positivo y toda la verdad, poniendo así como el problema en la mesa y, con, y tratando de solucionarlo no significa necesariamente que lo vayas a solucionar porque por ejemplo, si estás aburrido o estás en otra etapa distinta a tu pareja tú estás en una etapa en que quieres estar bien, y todo pero tu pareja está en una etapa en que quieres salir y ver el mundo y toda la buena no, no, no, ya, pero no que, hay conversa que... que, que, que sobre... Ya, pero yo... Sí, pero ya, es que son bolones, estás distinta igual A eso voy, eso pues, prisa, pero a que una pareja, loca me la dijo Una de la preguntas no las parejas se componen de un pilar es el amor y la parada. En qué tal? Sí, ¿No? Un poquito del proyecto en común. David. De hecho, es más, un sexólogo que me vio me dijo: bueno, si el amor da lo mismo. ¿no? <risa> o sea, güey, dijo, esa guaya esa guaya está sobrevalorada ¿eh? hecho el loco decía yo, yo no digo o esa sí si, bueno pero un loco conocido ah, tanto no, vale, vale. eh, o sea, no, no, yo digo yo no digo hacer el amor digo hacer el sexo dejo el amor weón no dura nada si la weá es verdad acompa no es acompañarse bueno Y ah, ir sorteando igual. negociando las cosas caché que han sorteando pero yo veo que la gente yo creo que la, la pandemia yo creo que igual dejó la guaya hasta el sol. Es como que es contraño un carrete y ya la cagada y que, sí. que hay así como. Claro. ya no nos vamos a ir, pero. pero ¿qué, ¿Cortó ¿qué, la weá Que lata que hay aquí está. Sí. Yo creo que la para pantalla... Es como que un weón un, un le pega una mina una wea así. Claro. Y que le vale, la, la lata. Aquí. Y nadie se metió. Bueno, yo creo que la pandemia ha apurado a los flights y lo ha hecho ser más ah, apurado. Y ya se termina la relación. Y ya se la relación. <risa> ah, los flights. Ahí cerramos tres temas. Sí, sí, sí. Cerramos. Ucrania. Ucrania. Oye, ya, déjame ir al baño. Sí, Y bueno, Qué guayaba